¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión haré una especie de análisis de un nivel reciente. El nivel del que voy a hablar hoy es Cross de Neifu. El primero me pareció interesante, además de que pensaba hacer un video analizando algún nivel desde hace algún tiempo, por eso decidí hacer este. Así que vamos a ver el nivel. Es probable que mi pronunciación del nombre del creador de este nivel no sea correcta, pero la verdad es que casi nadie sabe cómo se pronuncia eso exactamente. Según su creador está en francés y, bueno, yo no hablo eso, así que dejemos que el traductor diga el nombre y ya. Nefou. El 3 de noviembre de 2020, Neifu publicó un layout llamado Rust, al igual que el nivel. Neifu dijo que se había inspirado en Cron y Carmel, y también dijo que había empezado con la decoración, y esta vez utilizaría un estilo algo diferente. En cuanto había terminado de decorar el nivel el 7 de marzo de 2021, dijo que empezaría a verificar el nivel, aunque al final terminó dándoselo a un verificador llamado Keir, y finalmente el nivel sería publicado el 28 de julio de 2021. Antes de hablar sobre el gameplay, quiero aclarar que solo es mi opinión personal, no soy alguien que se hacer extremes o niveles de alta dificultad, actualmente el más difícil que me ha pasado es un Lemon nada más. Dicho esto, continuamos. Según Neifu, Roost es más cómodo de lo que se ve y tiene su mejor gameplay, así que decidí probar el nivel en modo práctica para opinar sobre él. Y pude ver que casi todo el gameplay se basa en timings, de los cuales algunos están llevados casi al límite. Incluso con el speedhack tuve dificultades y sin eso debe ser aún más difícil. El gameplay de este nivel es original, y es bueno ver que los creadores intenten innovar en eso, pero en este caso podría resultar incómodo debido a la gran cantidad de timings y clics dobles que se debe hacer. Además de eso es necesario calcular muy bien cómo se usan los orbes porque si no podríamos caer mal encima de alguna estructura o no podríamos alcanzar otros orbes. En cuanto a la decoración, desde el principio podemos ver que el nivel usa un estilo moderno, el cual es propio de Nathaniel. Por lo general los niveles con este tipo de decoración suelen presentar cosas abstractas. En el caso de la imagen podemos ver un nivel que no tiene una temática concreta como tal, solo tiene formas y líneas, pero no representa nada, simplemente se ve bien. En el caso de Rust la temática está muy bien definida y es clara. A simple vista se puede notar que el nivel tiene temática industrial, y lo vemos a lo largo del nivel, con detalles como las cadenas, los engranajes, el efecto de suciedad y los movimientos por señalar algunas cosas. Esto es algo destacable considerando que no es muy común hacer niveles modernos tematizados, y además de eso, es bueno que se haya logrado mostrar la temática de una forma tan clara como lo hizo. Al empezar el nivel nos encontramos en un ambiente industrial y al principio algo oscuro, pero después ir abriendo el brillo y tonos de color. El fondo está hecho de engranajes, además tenemos unos cuantos bloques con un diseño de cuadrado dividido en dos triángulos, los cuales tienen una animación que cambia la posición de los mismos y también un degradado oscuro. Junto con esos diseños hay unos bloques oscuros del color del fondo que sirven para unir las estructuras entre sí. Estos diseños se llegan a ver bien, pero se ve muy copiado y pegado, toda la parte está hecha de los mismos diseños, se ve bien pero pudo haber más variedad. En esta misma parte podemos ver detalles pequeños que ayudan al ambiente, como los engranajes que hacen chispas en unas cuantas ocasiones. Este efecto es muy agradable pero nos usa mucho. En esta parte los engranajes y cadenas tienen más movimiento que está sincronizado con la canción. Además de los engranajes, hay varias piezas mecánicas con movimiento a lo largo de todo el nivel, como estas, por ejemplo, aunque a primera vista no pueden notarse mucho. Antes de entrar al drop hay un pequeño momento de silencio y nos aparece el nombre del nivel escrito con flechas de diferentes tonos de café y naranja. Se ven bien, aunque no son muy legibles y duran poco. Después, el drop comienza con un bloque colgado destruyendo una estructura. Esta parte tiene varios detalles, como la explosión causada por el bloque, grietas en la estructura, incluso el humo de la explosión. Estos efectos tienen bastante detalle por su tamaño. Al mismo tiempo, en el fondo hay unos rayos hechos con rampas, y tiene una animación que muestra los rayos de arriba hacia abajo. Esta parte es muy corta, solo dura un segundo y medio aproximadamente, y solo es necesario tocar los tres orbes. La siguiente parte usa una nave, esta parte es mucho más difícil de lo que se ve, los clics que hay que dar son muy justos. Esta parte tiene sombras que combinan un color similar al fondo y un tono más oscuro, además hay un efecto de suciedad con glows opacos el cual está presente en gran parte del nivel. En el fondo está hecho con las X que cambian el tamaño con la música, y las estructuras son torres de pinchos con degradado unidas con bloques. También hay engranajes como obstáculos y cadenas como decoración. Al terminar la nave entramos en una parte de cubo y aquí podemos ver un nuevo diseño de bloques, el cual está hecho con gloves para rampas, esto lo tuve que ver en el editor para saber qué globo era. Estos bloques igualmente están copiados y pegados para formar estructuras, aunque tienen variantes de color, una clara y otra oscura, también estas estructuras tienen bloques oscuros por fuera para dar más variedad de forma. En esta parte debemos pasar por espacios estrechos de torres de pinchos con decoración similar a los bloques. El fondo está formado por un patrón de bloques grandes cruzados que cambian de color. Este fondo da un buen efecto de irregularidad y encaja bien. Por cierto esto lo tuve que ver en el editor para saber cómo estaba hecho. Como dije antes a lo largo del nivel hay partes mecánicas que se mueven y en esta parte hay varias de ellas. También hay unos engranajes decorativos que se mueven en círculos de forma constante e igualmente da un efecto de regularidad. Después de eso sigue la parte con la bola, para entrar ahí hay que hacer un timing en un orbe negro, así la bola rebota hacia arriba en una estructura. Aquí tenemos que esperar para tocar el orbe verde y alcanzar el resto de obstáculos, esta parte no es tan difícil como las demás. En cuanto a la decoración podemos ver que esta parte usa el mismo fondo hecho con las X que cambian de tamaño con la música que usa la nave. El diseño de bloques consiste en bloques oscuros con un degradado claro en la esquina superior izquierda, y usa bloques de color oscuro como decoración extra. Los pinchos son los mismos que se usaron en la parte de la nave, pinchos oscuros con degradado claro y unidos por líneas oscuras, aunque aquí las líneas tienen más forma y no son solo rectas. A la parte de la bola le sigue una parte de Wave que también usa el cubo para transiciones de vehículos, toda esta sección cuenta con espacios muy estrechos en el Wave, en especial la sección de Wave que está antes del cubo. En cuanto a la decoración de esta parte no hay mucho que decir, ya que tiene el mismo estilo que la parte del primer cubo. Algo que me gustó mucho fue la combinación de colores, la forma en la que combinó tonos de color y brillas diferente, esto es algo personal nada más. Al terminar el Wave, vamos a un salto con el cubo y debemos hacer mucho timing tanto en el salto, como en el alerta de gravedad. Aquí destaca mucho los movimientos mecánicos que se ven muy bien. Esta parte solo tiene pinchos sobre los oscuros y la estructura de la otra parte. Después de eso sigue una parte que se parece mucho a la primera, tanto en gameplay como en decoración. Algo diferente que noté fueron estas sombras al principio, Aquí no tengo mucho que decir, ya que sería casi lo mismo que dije en la primera parte de la nave. Al terminar, entramos a en un portal de cubo con un orbe rosado, y así pasamos a la siguiente parte, la cual se parece mucho a la primera parte del cubo del drop. En esta parte se usan orbes falsos en las estructuras para tener que presionar antes de llegar a ellos. Esa especie de mecánica estaba en la primera parte y en menor medida, pero era menos notorio. Sobre la decoración no tengo nada que decir. Esta sería la tercera vez que se repite en el nivel, ya que fue usado en el primer cubo después de la nave y en el Wave. Antes de ir a la siguiente parte, hay un Dash Orb que se activa mucho más fácil. Tiene usos infinitos. Al pasar este salto, aparece un efecto de humo para entrar a la otra parte. La siguiente parte tiene el mismo estilo que la parte de la bola, así que no se puede hablar mucho de la decoración. Lo que sí cambia es el gameplay. En esta parte usa UFO con gameplay basado en clics rápidos y Dash Orbs. Al terminar el UFO llegamos a la parte final del drop. Aquí hay unas cuantas estructuras verticales con un padre rosado encima y un orbe negro. Esta parte usa una mecánica en la cual debemos usar el orbe negro para activar el padre rosa dos veces y así alcanzar la siguiente estructura. En la última estructura vertical debemos tocar el orbe un poco más tarde para caer en unos portales de gravedad y poder continuar. Después de eso hay unos cuantos orbes y pasamos al final. Las estructuras están hechas con torres de pinchos con degradado y un bloque encima de los pinchos, mientras que el fondo está hecho con el patrón de cuadrados grandes y unos engranajes en la parte inferior. En esta parte que es un poco más tranquila, los timings son mucho más difíciles y ciertos espacios por los que debemos pasar son estrechos. Algo bien me interesante de esta parte fue cómo usa los saltos colocados al revés, así que tendremos que saltar antes, pero calculando la trayectoria del salto para poder pasar por el espacio pequeño. Hubo dos partes que me resultaron muy incómodas en la práctica, la de los tres orbes verdes y el doble clic rápido con orbes antes de llegar al final se puede ver un efecto de rayo en el fondo después los colores cambian y empieza esta parte en cuanto a la decoración esta parte usa dos colores el café y el azul ambos colores son grisáceos y oscuros el diseño de los bloques está hecho con rampas con distintos niveles de brillo los pinchos tienen otros pinchos dentro con diferente luminosidad también se puede ver un contorno claro alrededor de las estructuras por encima de todo, hay líneas oscuras de glow en esta parte para dar un efecto de suciedad. También hay una capa de color claro encima que aparece a veces. El fondo es hecho principalmente con engranajes decorativos sobre un degradado sutil. Además se puede ver que hay unos cuantos glows claros y unos cables como decoración del primer plano. No sé exactamente qué tipo de cables sean, pero busqué cables tensores y se parecen un poco. Estos cables tienen un movimiento mecánico que se ve muy bien, y estos movimientos quedan bien con la temática del nivel, también hay cables de estos en el fondo. En las partes donde se usan Dash Orbs aparece de nuevo el patrón de cuadrados grandes. Esta es la última parte del nivel y con eso termina todo. Al terminar aparece la pantalla final que es simple y contiene el nombre del nivel y su creador, y también los nombres de quienes probaron el nivel. Todo el nivel está hecho para ser muy difícil, originalmente se suponía que Nathie lo verificara, y la versión final tuviera nerfeos, pero en lugar de eso sucedió lo contrario, el nivel fue bufeado y como dije al principio lo verificó alguien más. El nivel es original en el gameplay, la decoración está bien a mi parecer, y es bueno ver niveles diferentes en la demon list en lugar de los extremes genéricos que parecen ser hechos solo porque sí. El uso de los colores en todo el nivel en general es bastante bueno, Nathie sabe usar muy bien los colores en otros niveles y este no ha sido la excepción. Algo que noté es que el nivel es algo vacío, la decoración se basa principalmente en el diseño de los bloques. A lo largo del nivel no hay fondos complejos, solo cosas que rellenen, como los engranajes del juego agrandados en el fondo. Los diseños de los bloques son lo más destacados, pero como mencioné antes, todas las estructuras están hechas con el mismo diseño. Me gustan los bloques en sí, pero la variedad puede ser mejorable. Mientras analizaba el drop del nivel noté dos cosas, la primera es que no tiene transiciones decorativas en sí, y por transiciones decorativas me refiero a efectos de transición que están por encima del nivel, y permiten unir partes, como por ejemplo poner una capa de color negro encima de todo, y cuando esta desvanezca estar en otra parte del nivel diferente. Aquí está un ejemplo de transición. En el drop de Rust no hay transiciones, lo único que pasa en este nivel, es que los colores cambian y se llega a la siguiente parte, de hecho, si se ve con detenimiento hay partes donde se ven dos diseños de bloques diferentes. Normalmente el que no hay transiciones ocasiona errores visuales, pero en este caso no se ve tan mal. También en el drop los diseños de bloques se repiten demasiado. Hay partes donde los estilos se llegan a reutilizar por completo. Incluso, mientras revisaba el nivel para analizarlo, me confundí un poco entre las partes debido a su similitud. Hubiera sido bueno ver más estilos ahí. En fin, esto ha sido todo el video. Me pareció interesante analizar un nivel y hablar sobre él. Había querido hacerlo desde hace bastante tiempo y ahora lo pude hacer. Cabe recalcar que lo que dije aquí es lo que yo pude ver en el nivel junto con mi opinión, la cual es subjetiva. No hago esto con la intención de decir que el nivel es malo ni nada parecido. De hecho a mí me gusta, simplemente quería hablar de él. Y bueno, esto ha sido todo el video de hoy. Me resultó entretenido analizar el nivel. Espero que les haya gustado este video. O Se podría hacer otro video como este con un nivel distinto. El guión original del video era más largo, pero lo recorté para no hacer el video tan extenso. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video.